Retrato pintado por Hitler de un amante será subastado la próxima semana. Un óleo pintado por el dictador nazi Adolf Hitler y que retrata a un amante poco conocida será rematado la próxima semana con un precio de salida de 60.000 euros, unos 74.000 dólares, dijo el jueves una casa de subastas alemana. La pintura de 63 por 48 centímetros, firmada por A. Hitler en 1916, representa a Charlotte Lovejoy, una francesa a quien el por entonces soldado conoció mientras servía en Francia durante la Primera Guerra Mundial, según Werner Maser, un importante estudioso de la figura de Hitler que murió en 2007. Retrato de una joven, una obra dañada pintada en arpillera, fue comprada por industriales flamencos alrededor de 1967, dijo la casa de subastas Weidler en Nuremberg en un comunicado, que destacó que tenía documentos que mostraban que se había exhibido en galerías de arte en Japón. La pintura en lo que parece ser un entorno rural muestra a una mujer joven con un pañuelo rojo suelto sobre su cabeza que arroja una pesada sombra sobre su rostro y sostiene un rastrillo. La mujer lleva una camisa de color claro, abierta por el cuello, dejando ver parte de sus pechos. Maser, a quien Weidler nombró en su declaración… Escribió varios libros sobre Hitler, brindando información sobre la mente del líder nazi a través de una mirada a sus dibujos, cartas y notas. Hitler pintó para ganarse la vida en la década de 1920 antes de subir al poder y conducir a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Con las tropas soviéticas acercándose a su cuartel general en Berlín, se suicidó en abril de 1945, junto con su amante Eva Braun, con quien se había casado poco antes.